Hoy leeremos de Herman S tres cuentos cortos. El primero, los tres deseos. El segundo, tres cosas. Y el tercero, la retribución del mundo. Como nos diría el propio Herman S, son cuentos viejos. El contenido no es viejo ni nuevo, sino intemporal y siempre merece toda nuestra renovada participación como todo lo humano la merece. Y ahora damos comienzo a estos tres cuentos cortos. Espero que sea de tu agrado. Los tres deseos por Herman Es. Un hombre le dijo una vez a su mujer... Dios comete una gran injusticia contra nosotros al hacernos vivir en tan mísera pobreza. Si esto no cambiara hasta mi muerte, preferiría matarme yo mismo. Nuestra pobreza me duele tanto que no sé qué hacer, y estoy lleno de pesar y de ira. No recuerdo haber pecado jamás contra Dios o contra ti o tal vez hayas cometido algo contra Dios, entonces dímelo, para que te ayude a hacer penitencia. Pero la mujer contestó que jamás había hecho nada en lo que él no hubiera participado. Entonces, dijo el hombre, por cierto que no sé por qué Dios nos sustrae todos los honores y bienes, pero créeme, si lo queremos bien, Seguramente nos concede lo que ansiamos. Por eso estemos atentos y pidamos con fervor día y noche, que sin duda nos brindará grandes bienes y buena ventura. La mujer estuvo bien de acuerdo, pues también ella prefería una muerte pronta a un largo pesar. Así pues rezaron. Velaron y ayunaron esforzándose y sin dilación, y no se cansaron hasta que Dios finalmente les envió un ángel, que se le presentó al hombre y le dijo. ¿Por qué pides riquezas? Si debieras ser rico hace tiempo que Dios te habría hecho justicia y te habría dado riquezas, como lo hace con aquellos que han llegado a ser muy ricos. —Soy el ángel que debe protegerte, pero tu necedad destruye mi obra y solo me causas pesares. Entonces el hombre repuso. —Dios me ha hecho violencia en que yo sea tan pobre y seguiré rogándole hasta que haga mi voluntad. —Bien —dijo entonces el mensajero celestial—. Como no nos crees ni a Dios ni a mí, se te concederán todos los bienes de la tierra para que pruebes tu suerte con ellos. Si de todos modos luego empobreces, la culpa será sólo tuya. Tendrás el poder de tres deseos. Tus tres primeros deseos se volverán realidad. Y aunque vivieras mil años, tendrás más que suficiente. Ahora prueba si la riqueza tiene ganas de vivir contigo. «Ea, pues soy rico», dijo el hombre, y entró deprisa donde estaba su mujer. «Mujer mía», le dijo, «nuestra indigencia ha terminado. Más de lo que hemos pedido. Tenemos concedidos tres deseos que se cumplirán. Aconsejame, pues, que sería lo mejor que puedo pedir». ¿Qué te parece una gran montaña de oro y una muralla alrededor para que el ganado no pueda tocarla? ¿O un armario lleno de buenas monedas que nunca sean menos, por más que se sirva de ellas, o que deje hacerlo a otros? Replicó entonces la mujer. Oigo que viviremos en la abundancia y que no necesitaremos ahorrar. Por eso haz lo que te pido y déjame uno de los deseos a mí. Que con los otros dos creo que tienes más que suficiente. Sabe Dios que también he doblado mis rodillas para rezar. Y si Dios nos ha hecho bien, no lo ha hecho menos por mis oraciones que por las tuyas. Por eso no digas oponiéndote y concédeme el deseo que me corresponde. —Lo tendrás —contestó él—, pero cuida de desear algo bueno. —Quiera Dios —dijo ella de inmediato— que mi cuerpo lo cubra el vestido más hermoso que haya puesto jamás mujer alguna en este mundo. Apenas pronunciado el deseo se cumplió. —Funesta mujer —exclamó el hombre—, no podrías haber vestido a todas las mujeres tan bellamente, pero jamás has sido amiga de nadie y tienes un alma mezquina. Que el vestido se te meta en el vientre si eres tan insensible, y que por una vez te satisfacieras con él. Enseguida su palabra se hizo verdad. El vestido se metió dentro de la mujer, en su estómago. Entonces ella comenzó a gritar terriblemente, pues se sentía más mal, mal, mal, mal, y siguió gritando cada vez más fuerte. Al oírla los vecinos acudieron de todas partes y preguntaron a qué se debía la gritería. Entonces les contaron lo sucedido y que el hombre la había llevado a ese estado. Esto llenó de ira a sus amigos. Y vociferando y amenazando, le rodearon y dijeron, Libera a tu mujer, que si no lo pasarás mal. Luego desenvainaron sus cuchillos y querían matarle. Al ver el hombre que su mujer sufría y que sus amigos le amenazaban, no le quedó opción. Que Dios la redima, exclamó, para que esté sana como antes. Entonces cesaron los dolores. Y todo quedó como antes. Así los tres deseos habían tenido un vergonzoso final, y los dos siguieron pobres como siempre lo habían sido. El hombre, a quien se le echó la culpa, se convirtió en objeto de escarnio y de burla de todo el mundo, y tanto se mofaron de él, que al final murió de amarga angustia. Fin Tres cosas por Herman S. Sobre cierto hombre llamado Canterus, quien siempre deseaba diversiones y alegrías sin fin, se cuenta lo siguiente. Una mañana se levantó muy temprano y fue paseando solo por el camino militar hasta llegar a un país en que el rey había muerto hacía poco tiempo. Los príncipes del reino. Al verlo tan viril, lo eligieron rey, y la elección le puso contento. Pero al llegar la noche los suyos lo llevaron a un aposento en el que vio un feroz león en el cabezal de su cama, un dragón a los pies, en el lado derecho un oso, y en el izquierdo sapos y víboras. —¿Qué significa esto? —dijo Canterus. —¿Tengo que dormir en esta cama y con estas bestias? —Desde luego, señor —contestaron—, pues todos los reyes que te precedieron durmieron en esta cama y fueron devorados por estos animales. —Todo lo que de aquí me gusta mucho —replicó el rey—, pero me repugna esta cama junto con las bestias, por lo cual no quiero ser vuestro rey, y se alejó de ellos. Llegó a otro país, donde los ciudadanos también lo eligieron rey. Al caer la noche entró a su aposento y vio una hermosa cama, pero llena de filosas cuchillas. «¿No pretenderéis que me acueste en esta cama?» dijo Canterus. «Sí, señor, pues todos los reyes que te precedieron durmieron y murieron en esta cama». «Aquí todo está bien», respondió aquel —Salvo la cama. —Pero por eso no quiero ser vuestro rey. Se levantó temprano y realizó solo una marcha de tres días. En el camino se encontró con un anciano que estaba sentado sobre un manantial, con un bastón en una mano, y que dijo. —Querido caminante, ¿de dónde vienes? —De muy lejos —contestó él—. —¿Y qué haces? —prosiguió preguntando el anciano. —Estoy buscando tres cosas y no puedo hallarlas —contestó. —¿Qué tres cosas? —volvió a preguntar el anciano. Ganterus respondió. —Primero, abundancia sin escasez. —Segundo, alegría sin tristezas. —Tercero, luz o claridad sin oscuridad. «Entonces», dijo el anciano, «coge este bastón y sigue recto por este camino. Pronto verás una montaña delante de ti, y al pie de esa montaña hay una escalera que tiene seis escalones. Sube por ella. Cuando llegues al sexto escalón, verás en la cima de la montaña un palacio muy hermoso. Da tres golpes en la puerta de ese palacio». Y el portero te contestará. «Luego muéstrale tu bastón y dile. El dueño de este bastón te ordena que me dejes entrar. Dentro del palacio encontrarás juntas las tres cosas que estás buscando». Aquel cumplió todo cual se lo había dicho el viejo. Y en cuanto el portero vio el bastón lo dejó entrar... Y allí encontró las tres cosas juntas y muchas más. Y se quedó allí toda la vida. La retribución del mundo Un cuento de Herman S. Había una vez un caballero que luchaba con todas sus fuerzas y de sol a sol por la retribución del mundo. Honor, esplendor y servicio a las mujeres eran las obras por las que se preocupaba durante toda su vida y todo lo alto y magnífico que hacía se le devolvía en forma de fama y alabanza. Pues todas las lenguas lo elevaron muy por encima de sus congéneres y lo ensalzaban, como el mejor hombre de todos los países alemanes. Él pensaba y conocía bien el mundo, y había aprendido muy temprano cómo elevarse a los ojos de los hombres y conquistar honores y dignidades. Nada le faltaba para conseguir las alabanzas, parecía perfecto en sus palabras y acciones, vivía generosamente, llevaba ropas escogidas, Cazaba con perros y con halcones, jugaba al ajedrez y tenía los más preciosos instrumentos de cuerda. Participaba asiduamente en los torneos y lisas y amaba tanto a las mujeres que todas se le volvían devotas y elogiaban su cuerpo y su fidelidad. Su nombre era Will von Grafenberg. Un buen día estaba sentado en su aposento y leyendo gozoso un libro en el que se describían toda suerte de aventuras amorosas. Con esto se distrajo todo el día hasta el atardecer. Cautivado por tan dulce lenguaje, de pronto entró una mujer, más bella que cualquiera que hubiera visto antes, perfecta, con hermosos pechos y más preciosa que Venus y que Palas y que todas las diosas que antaño estaban dedicadas al amor. Su rostro estaba iluminado como un espejo. Su belleza irradiaba un reflejo tan claro y variopinto que todo el palacio resplandecía con su cuerpo y sus túnicas y su corona eran tan ricas que no había oro en el mundo para equiparársele. Asustado con su impresionante aspecto, el señor Wynne empalideció, temblando, y pálido saludó a la hermosa y le dijo con dulce voz. «Bienvenida a Dios, señora, jamás he visto a nadie como vos». «Querido, ¿por qué te asustas de mí?» replicó la resplandeciente. «Soy la misma mujer por la que has jugado desde siempre con tu alma y tu vida». De mí te surgía el sentido. De mí has hablado y cantado cuando te ocurría algo dulce. Eres como un ramo de mayo que floreces con todos los bellos colores de la tierra. Tuya es la corona del honor desde tu niñez. Siempre me has servido y tu ánimo era fiel y no se aportaba de mí. Por eso vengo aquí para que puedas observarme por completo y te des cuenta de cuán hermosa soy, y cuán perfecta más allá de todo deseo, pues todo eso lo obtendrás como retribución y será tuyo lo que tus ojos vean en mí. Este discurso le resultó muy extraño al señor, pues la mujer dijo que él le había servido, pero jamás la había visto antes. —¡Alta señora! —le dijo—, si me queréis como siervo os serviré hasta mi muerte, pero realmente no sé nada de que haya sido vuestro criado, pues mis ojos jamás os han visto. ¿Quién sois, hermosa? ¿De dónde venís y cómo os llamáis? Decídmelo, para que sepa si en mis días he sentido alguna vez vuestras palabras. Así se hará, repuso la mujer maravillosa. Te diré, mi muy alabado nombre, no necesitas avergonzarte de que seas mi súbdito, pues a mí me sirve todo el que vive en la tierra. Emperadores y reyes están bajo mi corona. Condes, duques y marqueses se han arrodillado delante de mí y obedecen mis mandamientos. No temo a nadie salvo a Dios, pues Él es el único que tiene poder sobre mí. —Me llamo Señora Mundo, a la que tanto has perseguido. Sé, pues, retribuida por mí, como te he de mostrar. Mira. Le volvió la espalda. Allí vio que estaba lleno de horribles víboras, sapos y serpientes. Pestes y horribles tumores cubrían la piel, moscas y hormigas se alojaban en ella, y las larvas habían carcomido la carne hasta los huesos. Un olor terrorífico salía del repugnante cuerpo, y el rico, vestido de seda, parecía triste y gris cual ceniza. Con estas palabras desapareció. Pero poco después, Win von Grafenberg ciñó la cruz y viajó a Tierra Santa para conquistarse la salvación eterna como luchador de Cristo. Fin